esa noche. Sea bienvenido cada uno de nosotros, en especial los amigos. Vamos a empezar a adorar a Dios con unos cantos. Aleluya. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá. viene otra vez y nos llevará desde el cielo vendrá y nos llevarán oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar.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 y recibiremos el don celestial Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene en la nube a su iglesia levantar. El que no se prepare aquí se va a quedar. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando los santos marchen ya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 Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para que alaban al Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá más con su santo espíritu. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a, gozar a la boda del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar.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 y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva. Y deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Una mirada de fe, una mirada de fe en la que puedes salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe en la que puedes salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús.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 Solamente en Cristo, solamente en Él. Sí, no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Rey, aleluya. Hay momentos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 hecho por todo lo que ha k yeah, no, and yeah. mi ansiedad sobre Cambiará Orando Cualquier Necesidad Dios la Resolverá Orando Meditar En el Señor Las penas Y el dolor orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando Señor, era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas. Que yo confío en ti, Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Aleluya, gloria a Dios, bendito el Rey, Dios les bendiga en esta noche hermano, así queda quien trae la palabra, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Puede darle puede dar ofrenda de palmas al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya Porque adoramos a un Dios vivo, Él se merece que nosotros exaltemos El Santo Bendito de nuestro Dios, aleluya, oh amado Dios en estas horas, Señor te doy gracias amado bendito santo por tu amor, por tu fidelidad Señor amado que es para con nosotros mi Dios amado Que en este momento Señor bendito Dios me pongo delante de tu presencia Señor Te doy gracias amado bendito Dios por darnos la oportunidad y el privilegio Señor de poder estar aquí presente Señor Gracias amado Dios porque tú eres fiel para con nosotros mi Dios en esta hora preciosa Señor Mira Padre bendito Dios aleluya de tu palabra que vaya a exponer amado bendito Bendito Dios Aleluya que sea usted Señor ayudándome a hablar Señor amado bendito Dios no siendo yo mi Dios de la gloria sino que tu Espíritu Santo sea el cual tome el control que sea usted bendiciendo a mis hermanos que sea usted bendiciendo a aquel que está presente aquí en este lugar a los amigos que se han hecho presentes, Padre bendígalos en una manera especial que puedan entender el propósito de tu palabra mi Dios en esta noche mi Señor amado te ruego Padre bendito Dios que sea usted mi Dios Aleluya a un Señor amado bendiciendo a Aquellos que van a estar mirando A través de la frecuencia de internet Mi Dios de la gloria Aquellos amigos que están presentes Aquella familia que está presente ahí Amado Dios, aleluya Que llegue tu palabra con impacto Señor amado Que sea Señor amado Esa palabra Señor amado Quebrantando los corazones Quebrantando los yugos Padre bendito Dios En el nombre de Jesús Señor amado Bendito Dios Recibe la gloria mi Dios en esta hora Recibe la alabanza porque es para ti en esta hora Señor Gracias te damos Padre Gracias Hijo y Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya El Señor les bendiga amados hermanos El Señor les bendiga Como que no han comido mucho quizás Aleluya, Gloria a Dios Quizás que Mucho quizás de lo que, de lo que comimos Tal vez no lo deja que que demos la gloria al Señor, aleluya Le voy a invitar que abra sus Sagradas Escrituras En las cartas, a, segunda carta a Tesalonicense Capítulo 3, gloria a Dios Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios, aleluya Damos la bienvenida a cada uno de los amigos que están presentes que se han hecho presentes, que los honran con su presencia A la familia de nuestra hermana Dalila que está presente aquí en este lugar Gloria a Dios, el Señor les bendiga Los alegramos en una manera especial que hay amigos dentro de este lugar Me alegro al ver, aleluya bendito Dios, cuántos amigos se presentan Sabiendo, aleluya, que este es el mejor lugar que han podido tomar Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Gloria a Dios, bueno es el Señor Gloria a Dios El Señor vive para siempre mi amado hermano Nosotros venimos a adorar a un Dios vivo Segunda carta de Etasalonicenses Gloria a Dios, aleluya, capítulo 3 Vamos a dar solo dos, vamos a leer solo, solamente dos versos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios no hay problema, esperamos Gloria a Dios, aleluya Bendito es el Señor, gloria a Dios, amén Vamos a la lectura honrando a nuestro, a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén Dice y para que seamos librados de los hombres perversos y malos Dice porque no es de, de todos la fe, dice pero fiel es el Señor, dice que os afirmará y guardará del mal Quiero que leamos eso todos juntos El verso 3 Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal Gloria a Dios, aleluya Puede tomar su asiento Bendito es el Señor Gloria a Dios Tenemos un tema, aleluya En lo cual algo que yo podía ver Gloria a Dios, la fidelidad de Dios es para siempre, gloria a Dios Porque eso amado hermano nosotros podemos notar, aleluya Gloria a Dios, la fidelidad de Dios es para siempre En lo cual amado hermano podemos decir y cantar victoria Ahora que todos estamos reunidos en esta casa, bendito Dios, aleluya Porque tal vez nosotros hace como dicen un tiempo atrás, un año atrás, aleluya A cuántos tal vez los tocó esa enfermedad y varios estuvimos como dicen encuevados, aleluya, varios estuvimos ahí postrados en una cama, aleluya, gloria a Dios Pero nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios que no se cortó para con usted ni para conmigo Aleluya, ¿sabe por qué mi amado hermano? Porque ahora nosotros cantamos victoria, estamos en la casa del Señor, aleluya Estamos en un lugar, aleluya, en lo cual nosotros venimos a rendirle culto Venimos a este lugar a darle la gloria porque Él es el único que se la merece, gloria a Dios, aleluya Entraba bendito Dios a mí ese, eh, aleluya, ese recordamiento que cuando nosotros estábamos quizás enfermos Algunos tal vez como dicen este pidieron oración, algunos tal vez no pidieron oración porque tal vez les dio pena decir que estaban enfermos Pero déjeme decirle mi amado hermano qué lindo es cuando uno, un hermano se apoya en otro y le dice hermano ayúdame a orar Qué lindo es cuando nosotros hacemos de despojarlo del viejo hombre, aleluya. Y decir, ayúdame a orar, ayúdame a clamar, porque yo me siento enfermo, yo me siento angustiado, aleluya. No es uno, mi amado hermano, es Dios, aleluya. Porque Dios es el que hace las cosas, bendito Dios, aleluya. Pero nosotros podemos ver la fidelidad de Dios, aleluya, gloria a Dios. Porque en realidad este, podemos ver, eh, aleluya, que tal vez nosotros podemos decir, y, el hombre fiel, la mujer fiel Bendito Dios, aleluya Tal vez podemos decir que la mujer y el hombre Fiel, pero tal vez cuando está enfrente De su esposo, en frente de la esposa, aleluya Pero tal cuando nosotros andamos Fuera de, los, de, de, de nuestros hogares O fuera de este lugar, cómo somos cómo los comportamos, andamos viendo Quizás lo que no debemos de ver, aleluya Gloria a Dios, pero en realidad La fidelidad de Dios, amado hermano Es tan fiel que lo sostiene De su mano, en su misericordia Aleluya la fidelidad, mi amado hermano, es algo que nosotros podemos notar que aún tal vez en nuestras dificultades, tal vez en nuestras enfermedades que hemos tenido, porque muchos tal vez tenemos enfermedades, aleluya, pero no lo tomamos por decir así, la enfermedad no podemos decir que esa lo va a, a determinar definitivamente, porque tal vez es una enfermedad pasajera, una enfermedad leve, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que yo le, lo que le quiero hacer ver, mi amado hermano, que este, podemos notar que en la fidelidad de Dios, aleluya, podemos ver cuando tal vez alguien de un amigo se presente en usted O tal vez usted tenga un amigo o tenga una amiga y viendo tal vez, aleluya, que, te, que usted tal vez puede tener bienes económicos, aleluya Y en esos bienes económicos, bendito Dios, aleluya, es tal vez su amigo es tal vez su amiga y le dice, préstame, préstame. Y el amigo hace y le presta, bendito Dios, aleluya. Pero en realidad, cuando nosotros miramos, aleluya, que tal vez se le termina las finanzas, el, lo económico, bendito Dios, podemos ver, aleluya, como el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo salió y le pidió sus bienes a sus padres, a su padre, aleluya, se fue, se gastó todo. Aleluya, él tuvo como dicen Estuvo de todo, bendito Dios, aleluya Él tuvo en lo cual había dinero para él Habían mujeres alrededor de él Lo rodeaban mujeres alrededor de él Bendito Dios, aleluya Pero cuando ya se le terminó el dinero Lo económico ¿Qué pasó? Se le acabaron, los amigos ya no estaban, pero fiel aún, Dios aún permanece con nosotros fiel. Dios aún, como dicen, con nosotros los mantiene, aleluya, bendito Dios. Si aún, como dicen, nosotros recibimos un golpe, Dios los hace y los sana y los cura a nosotros, gloria a Dios, aleluya. Podemos notar también, gloria a Dios, en la vida de Job, bendito Dios, que Job, aleluya, bendito Dios, este en realidad también, Llegó a él, este, por decir así, a su vida, una prueba muy difícil que tal vez no todos la podemos soportar. Lo digo, amado hermano, ¿sabe por qué? Porque en realidad, tal vez a nosotros los viene una prueba pequeñita y brillamos por nuestra ausencia. Muchos, tal vez aún los que los miran a través de la frecuencia de internet, pueden decir: La prueba me vino, el dolor me vino. Pero que la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Entonces a dónde está nuestra confianza porque dice fiel, Dios es fiel para con nosotros, Dios se mantiene fiel al lado de nosotros, aleluya. Pero uno, uno a veces se le olvida porque está como dicen en la mente acá terrenalmente. No queremos, como dicen, hacerlos que no somos de este mundo. No queremos despojarlos que somos de este mundo. Hacemos como que nosotros vamos a permanecer eternamente en este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Pero en realidad no somos de este mundo. La Biblia dice que nosotros vamos de, de peregrinos, somos en esta tierra. Bendito Dios, aleluya. Algo que, que me llamaba a mí la atención, que la mujer, bendito Dios, aleluya, se enojó contra Job. Y le dice entonces le dijo la mujer aún retienes tu integridad y dice maldice a tu Dios y muérete. Imagínese después de que este hombre la tenía quizás como una princesa La tenía con todos sus bienes no sé cómo la mantenía este hombre delante Bendito Dios delante en su vida aleluya Pero nosotros podemos ver cuando se le acabó todo Cuando terminó ver quizás a Job ahí en las cenizas tirado Y rascándose con un tiesto bendito hasta sus amigos se apartaron de él Gloria a Dios, aleluya. Los amigos se apartaron y la fidelidad, personas que tal vez tenían, en lo cual tal vez tra, tratar la manera de ayudarlo, tratar la manera de ver cómo poderle dar la mano. Lo que hicieron se apartaron, aleluya, como muchos hacen ahora. El amigo nada más solo cuando mira lo, lo monotario, aleluya, la, lo económico, que usted tiene dinero, bendito Dios, aleluya, está con usted y dice es su amigo. Gloria a Dios, pero el fiel verdadero amigo es Jesús, aleluya, bendito Dios. Que en lo cual nosotros nos damos cuenta, aleluya, gloria a Dios Que cuando nosotros estamos, aleluya, en un momento difícil Quizás necesitado de un amigo, necesitado quizás de una persona Que tal vez en, la, en nuestras camas, cuando estábamos ahí, bendito Dios, aleluya Quizás que los alcanzaron un vaso de agua, no había un amigo Quizás cuando estábamos quizás en el hospital, deseando que, aleluya Fueran a verlos y ahora en este tiempo, como dice no se puede entrar a un hospital Alguien se da cuenta, si usted dice, oh, el fulano está enfermo, fulano, sultano, el hermano tal vez está enfermo. ¿Y cómo podemos decir nosotros que podemos salir a la carrera para ir a ver al, al hermano o a la hermana? No se puede. Gloria a Dios, aleluya. Pero sabe, en nosotros hay algo muy especial, que nosotros venimos y elevamos una oración a Dios. Y Dios que es fiel, Dios que inclina su oído para escuchar la oración del justo. Sabe que lo que hace Dios, Dios sana. Nosotros hemos visto aquí en este lugar milagros, porque Dios, la mano poderosa de Dios no se ha portado, no se ha apartado de nosotros, no se ha cortado la mano de Dios. Sabe, nosotros hemos visto aquí en este lugar Aleluya, cuando han cuando personas Han venido enfermas y han sido Sanas, aleluya, aleluya Bendito Dios, cuando personas han venido a, a Aleluya, bendito Dios A ser libres, nosotros hemos visto La mano de Dios en este lugar, gloria a Dios, aleluya Como nosotros, hay veces se los Puede olvidar, aleluya Que Dios es tan fiel con nosotros Dios no se olvida de nosotros Nosotros somos los que los olvidamos De Dios, ¿sabe por qué? Porque en realidad, mi amado hermano Nosotros podemos notar el, el, el, el, el cristiano fiel y verdadero Hace de mantenerse Pero el cristiano que en realidad Aleluya no quiere nada con Dios Mire usted puede ver alrededor de las sillas cuánto hermano no viene Porque no quiere venir Y algunos nada más como dicen Vienen de visita, vienen hoy Pero el otro fin de semana ya no lo volvemos a ver Algunos vienen como dicen este Un tiempo, dicen no pues este, este fin de semana Ojalá así fuéramos Así fuéramos, me incluyo yo también, ¿verdad? De decir, pues, bueno, solo esta semana fui al culto. Esta, toda esta semana no voy a comer yo también. Pero para la comida, mi amado hermano, creo que todos los días, si es posible, tres o cuatro tiempos al día hacemos. Aleluya, gloria a Dios. Pero como nosotros podemos ver, aleluya, que Dios, en lo cual Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él, si nosotros lo sometemos a Dios, aleluya, Dios, Va a estar con nosotros, nosotros tenemos que tratar la manera de agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento, aleluya, gloria a Dios En lo cual usted se puede dar cuenta, bendito Dios, que cuando nosotros hacemos, aleluya, de estar, bendito Dios, ahí consagrándolos para Dios Estamos, bendito Dios, aleluya, en una lucha, sabe qué es lo que a veces viene cuando la iglesia supuestamente se tiene que someter, hay una lucha en este, eh, eh, yo algo que puedo aprender, aleluya Que tal vez podemos tener el devocional Con un gran, como dicen, fervor Que puede haber, como dicen, una gran devoción Que el Espíritu Santo se derrama Que la presencia de Dios se derrama en este lugar Pero en la lucha que nosotros tenemos que entrar Es cuando estamos haciendo el llamado Porque ahí es cuando el enemigo nos quiere soltar las almas ¿Sabe qué le dice uno al amigo? Este, ¿Quieres aceptar al Señor? Y dice, no, estoy bien Pero ¿cómo está bien? Aleluya, gloria a Dios Hay veces decimos, sí, estoy bien pero no sabemos cuál es el bien para ellos. A la, la Biblia los enseña a nosotros, aleluya, bendito Dios, que nosotros tenemos que apartarlos del mal. Nosotros tenemos que, bendito Dios, hacer a un lado las cosas que no, ah, bendito Dios, aleluya, hacen de, de para nuestras vidas cristianos, aleluya, qué hacen, aleluya, de en realidad, mi amado hermano, gloria a Dios, aleluya, hacen en nuestras vidas que cosas que no agradan a Dios. Cosas, bendito Dios, aleluya, que hacen, bendito Dios, que tal vez nosotros vemos, aleluya, a través de nuestros teléfonos Porque a veces nosotros, cosas pequeñitas, tal vez en nuestros teléfonos los miramos Y son cosas que no le agradan a Dios, por nuestra mirada, aun cuando nosotros nos damos cuenta, bendito Dios, aleluya Algunos tal vez se enojaban, aleluya, gloria a Dios, porque le dijo eh, porque, porque ellos miraban, pecaban, dicen porque ellos miraban, pecaban, se enojaron, se enojaron con Jesús, ¿sabe por qué? Porque ellos, estaba, ellos estaban haciendo ver y preguntaban que quién había pecado, si el que estaba ciego o sus padres, aleluya, gloria a Dios Pero en realidad, amado hermano, eso es lo que uno se puede dar cuenta, que tal vez la palabra no es uno, no que es la palabra Por ejemplo, le voy a hacer ver, amado hermano, que tal vez una persona que está en pecado, no le va a gustar que, hacerle ver que está en pecado a la persona ¿sabe por qué? porque va a decir no si solo por mí lo habla por mí lo dice como que ya se dio cuenta no yo no me doy cuenta es Dios aleluya gloria a Dios y a través de la palabra Dios hace de confrontar nuestras vidas y algunos se sienten mal porque a veces les dice busquen busquemos de Dios no le puedo decir busque porque buscar es como que yo solamente lo empuje como una carreta pero usted no es una carreta gloria a Dios aleluya nosotros que estamos aquí aleluya tenemos que buscar de la presencia de Dios gloria a Dios aleluya no hay muchos amenes, no sé por qué, aleluya No se sienta mal, amado hermano, gloria a Dios Pero eso es lo que pasa, que tal vez la palabra los incomoda Pero mire, la fidelidad de Dios no se aparta de nosotros La fidelidad de Dios permanece, porque usted puede ver la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, usted puede usted hoy en este día pudo abrir sus ojos hoy en este día pudo ir a trabajar gloria a Dios, hoy en este día como dice estamos aquí rindiéndole culto a nuestro Dios aleluya, más cuanto algunos tal vez cerraron sus ojos y ya no los pudieron abrir aleluya, más cuanto algunos tal vez en este lugar tal vez algunos tal vez por estar como dicen en los vicios han ido a parar y están en las cárceles, amanecieron en una cárcel, amanecieron en un hospital aleluya bendito Dios, pero la fidelidad de Dios los ha sostenido y los tiene aquí en este lugar para darle gloria y honra a nuestro Dios, aleluya Bendito es el Señor, aleluya Porque eso es lo que sucede cuando nosotros venimos Cuando nosotros estábamos antes fuera de los caminos del Señor Hacíamos cosas desagradables a nuestro Dios Pero ahora estamos en los caminos de nuestro Dios Ahora estamos en este lugar y en realidad cuando nosotros venimos Sabemos que tenemos una lucha Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios habla y dice que nuestra lucha no es contra la sangre ni con la carne No es con el hermano, no es con la hermana, no es con la esposa, no es con nuestros hijos, no es con el vecino Dice que son contra huestes de celestiales, regiones celestes dice la palabra, aleluya Podemos entender cuál es la, nuestra lucha, la lucha que nosotros tenemos es grande, aleluya una lucha que en lo cual, bendito Dios, aleluya, es Dios el que hace de poner vallado alrededor de nosotros. Para que nosotros caminemos conforme, haciendo la voluntad de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice Salmos 121, aleluya, 7, dice, Jehová te guardará de todo mal, dice, Él guardará tu alma, aleluya, bendito Dios. Cuando tal vez las personas en agonía han, han estado Diciendo que quizás en este momento Habían personas, me visitaron en la casa Habían personas y me, me hacían ver Que ellos estuvieron entubados Y dice que ellos pensaban Que ya no iban a salir de ese lugar Decían personas, los hacían ver a nosotros Que decían que ellos sentían que ya no podían ellos, El dolor de ellos, ¿sabe cuál es la, la tristeza de ellos? El dolor de ellos era sus hijos Sus hijos están pequeños el dolor de ellos era tal vez sus hijos, en lo cual decía, mis hijos, mis hijos, muchos padres tal vez a, a, a este tiempo, muchos los preocupamos por los hijos, pero cuando están pequeños, cuando están pequeños nosotros los podemos vestir, les ponemos los zapatos que nosotros queremos, les ponemos la ropa que nosotros queremos porque están pequeños, no se fijan, pero ya cuando entran en una malicia, ya esa ropa no me gusta, ya esos zapatos no me gustan, ese pantalón no me gusta, esa camisa no me gusta, ¿sabe por qué? Lo digo por experiencia, mi amado hermano. Porque lo mismo pasó conmigo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo los vestía, yo les ponía, yo les compraba la ropa. Pero ya cuando ellos ya entran a una malicia, ya no quieren ni zapatos baratos. Ya solamente, solamente andan buscando, mira lo de la moda, zapatos de 250, zapatos de 300 dólares, zapatos de 500 dólares. Aleluya, bendito Dios. Pero muchos, aleluya, el que puede se lo da y el que no, pues también hace decirle, no, no puedo. Aleluya, gloria a Dios. En lo cual nosotros, bendito Dios. Vemos cuando Dios dice de guardar nuestra alma Jehová dice, Él guarda de todo mal Dice, Él guardará tu alma, dice bendito Dios En lo cual nosotros sabemos, bendito Dios, aleluya Que cuando aún Job fue tentado, bendito Dios Y le llegó todas esas pruebas a su vida Nosotros podemos ver, aleluya Que le dijo, le dijo Dios a Satanás Te doy permiso, Óigalo bien Te doy permiso que toques su cuerpo Pero el alma es mía, le dijo y hay veces sabe, sabemos amado hermano que hay veces tal vez a nosotros eh, con este cuerpo que nosotros tenemos aleluya tal vez lo queremos como dicen vestir bien bonito trajearlo bien bonito y cómo estamos por dentro hay veces tenemos enfermedades por dentro que no las conocemos solo Dios las conoce bendito Dios aleluya cómo está nuestro corazón bendito Dios aleluya en lo cual es el que nosotros tenemos que mantener limpio delante de Dios para honrarlo en todo tiempo aleluya para que Dios sea, bendito Dios, guardándolos de todo el mal. Porque nosotros, muchos han testificado y nosotros nos damos cuenta, bendito Dios. No es por nada, pero viene a mí, aleluya. Tengo un vehículo parqueado en mi casa. ¿Sabe, ¿Sabe por qué lo tengo de testimonio? Muchos hermanos me han preguntado que han ido a la casa. ¿Sabe por qué lo tengo? Porque una de mis hijas, una vez en el 2015, tuvo un accidente. Y usted puede ir a ver ese vehículo. Ese vehículo quedó destrozado Y sabe que una de las cosas Tal vez las bolsas de aire Fueron lo que le ayudó un poco Pero dice que no se acordaba de nada Imagínense, ella no se acordaba de nada Y, y en realidad Amado hermano, uno se puede dar cuenta La fidelidad de Dios Porque uno hace de clamar por los hijos Uno hace de pedirle a, a Dios por sus hijos En lo cual como yo digo No va a ser el tiempo cuando yo quiera Porque mire, le voy a dar un ejemplo vivo Tal vez mi madre clamaba por mí Tal vez como dicen, ella que era, es cristiana, bendito Dios, aleluya, quizás cuántas veces se develó por mí, cuántas veces quizás se quedó dormida orando por mí, aleluya, bendito Dios. Pero fue al tiempo de Dios, Dios permitió que un día yo llegara y mire dónde estoy ahora, dándole la gloria a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios así es, amado hermano, no es al tiempo de nosotros, nosotros queremos como que las cosas fueran microondas, déjeme decirle que no, es al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, es perfecto, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, porque sabemos que cuando Job, aleluya, fue tentado, fue, fue como dicen probado, bendito Dios, aleluya Job fue probado, bendito Dios, aleluya, le llegó, mire cuántas enfermedades, vio sus hijos, sus hijos se le murieron Todo lo que tenía, todos sus bienes, todas sus ganancias, todas sus finanzas, todo, todo, todo se le terminó Bendito Dios, aleluya, y eso es lo que llama la atención ahora, mire nosotros, como le vengo y le repito nuevamente Tal vez nosotros con algo sencillito Algo poquito Tal vez si el hermano no le da la mano Ya se va como dicen Ay el hermano no me dio la mano Si la hermana no le dio el abrazo Ay la hermana no me dio el abrazo Hermanos en qué estamos No tenemos que ser como niños flotantes. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús Aleluya Porque eso es lo que pasa amado hermano Hay veces nosotros como dicen en cositas pequeñitas Los fijamos Aleluya Pero eso es así como dicen en aquel día, nosotros los vamos a presentar y vamos a darle cuenta. Hay jóvenes como dicen que no quieren en realidad. Dicen, no, pues yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero sí, pregúntele a Dios. Eso es lo que pasa, pregúntele a Dios si están bien delante de Él. Porque eso es lo que sucede. No hay en realidad en un corazón dispuesto... La palabra dice, el bendito Dios en Eclesiastés parece que habla, si no me equivoco, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Tienen guardada la palabra? Aleluya, gloria a Dios. Se quedaron callados. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero en realidad, mi amado hermano, eso es lo que pasa, la palabra. Dice que la palabra nosotros vamos a testificar, vamos a hablar, nosotros somos, bueno aquí nosotros, aleluya Y tal que yo estoy parado en este lugar, soy portador de la palabra de Dios Y yo puedo hablar de la grandeza, de la maravilla, de la fidelidad de Dios, de lo que hace Dios en mi vida, gloria a Dios, aleluya Porque cuanto Dios hace en nuestra vida nosotros no podemos quedar callados, Ay, bendito Dios, aleluya Si nosotros aún callamos las piedras van a hablar por nosotros cuando Dios hace una obra en nosotros no los quedemos callados Esperamos quizás que los vengan y los recuerden y los digan Oh te acordás de aquel milagro que hizo Dios contigo Te acordás de aquella sanidad que hizo Dios contigo No seamos desagradecidos con Dios Démosle gloria a Dios Aleluya bendito Dios aleluya Porque eso es lo que pasa mi amado hermano No le damos la gloria a Dios Los olvidamos y vamos como dicen los sanamos Y en lo cual a veces se los olvida Porque somos olvidadizos Bendito Dios aleluya Gloria a Dios, pero sabiendo amado hermano que Dios no se acorta con nosotros Dios le da vida a usted. Mire, usted está bendecido, ¿sabe por qué? Porque usted tiene trabajo, una, tiene salud. Mire, camina bien de sus pies. Mire, nosotros tenemos a un hermano, aleluya, que toalito yo estoy viendo el dolor de él, ¿sabe por qué? Porque me duele verlo como él está, con su estado, como él se encuentra, aleluya, bendito Dios. Pero en lo cual yo digo, ruego a Dios, porque el apóstol Pablo me enseña que tenemos que rogar y suplicar con toda súplica, con toda oración, dice la palabra. Por una sanidad, por un milagro. Y hay veces Dios no lo hace. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Dios quiere glorificar su poder al tiempo de él, no al tiempo de nosotros. Dios es el que hace las cosas, mi amado hermano. Eso es lo que uno tiene que hacer. Rogarle a Dios, suplicarle, someterse en clamor, en ayuno, en oración. Porque cuando nosotros lo sometemos en ayuno y en oración, aleluya. Aunque el enemigo se levante. Bendito Dios, pero Dios... Que fiel y verdadero lo va a sostener. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra en el libro de Salmos, hace ver, dice que si, que si nosotros caéramos, Dice que Dios no lo va a dejar postrado, él lo va a levantar con su mano derecha, dice. Imagínense, Dios no va a querer que nosotros los desviemos del camino del Señor. Dios quiere que nosotros lo mantengamos firme. Yo algo que le puedo hacer ver cada día más, que nosotros estamos aquí presente es un día menos, algo que no uno se puede dar cuenta, mire si usted se puede recordar, aleluya bendito Dios en lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, cuánta es ese pecado le astió a Dios, ese, peca, ese pecado le hastió a Dios, bendito Dios, aleluya, en lo cual cuánta blasfemia, que cuando ya no querían, como dicen a la mujer, no que querían al hombre para estar hombre con hombre. Eso no es desde hoy, amado hermano, eso es desde los tiempos antepasados, aleluya, bendito Dios, pero en lo cual usted se puede dar cuenta cuánta blasfemia hay delante de Dios. Que ahora cuántas personas dice, no nosotros, nosotros somos del otro, dice, y nosotros somos del otro, pero nosotros sabemos de quiénes son, aleluya. Porque los que no son de Cristo no tienen la luz, dice la palabra del Señor, aleluya. Si nosotros somos de Cristo, vamos a alumbrar, vamos a tener esa luz, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, bendito Dios. Él dijo, él dijo, óigalo bien, él dijo y lo hará habló y lo ejecutará bendito Dios si él dice que va a venir destrucción para esta tierra es cierto va a venir destrucción y para algunos en aquel tiempo aún estando dentro de este, de este lugar en aquel tiempo van a decir Señor pero yo estuve en tu iglesia yo estuve allí yo estuve pero quizás no haciendo la voluntad de Dios aleluya bendito Dios como dicen Aleluya, no, no haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué no haciendo la voluntad de Dios? Porque en el tiempo, bendito Dios, aleluya, que nosotros tenemos que estar, este es un tiempo especial. Tal vez no sea yo quizás el predicador con palabras elocuentes para usted, mi amado hermano, pero una palabra tiene que llegar. Una palabra tiene que haber para el amigo, aquel que está mirándolos a través de la, de la internet, bendito Dios. Una palabra tiene que haber para mi familia, aquellos que miran allá por aquel estado en California. Aquellos que miran aquí, por aquel, en estas áreas de aquí de Metropolitana, bendito Dios, aleluya. Aquellos que los miran a través del Salvador, bendito Dios, aleluya. Aquellos que hacen de ver y compartir aún este mensaje, bendito Dios. Porque a algunos les gusta y a algunos no les gusta, bendito Dios. Pero yo lo que quiero es agradar a Dios, bendito Dios, aleluya mantenerme agradando a Dios en todo tiempo y en todo momento eso es lo que nosotros tenemos que tener gloria a Dios porque algunos ya no quieren agradar a Dios usted puede ver aleluya bendito Dios aleluya que cuántas iglesias tal vez están llenas llenas llenas se pueden ver los púlpitos aleluya llenas. pero sabe que lo que hablan el pecado no se les pronuncia sabe por qué no les pronuncia el pecado porque para eso decirles el que la persona esté en pecado sabe que lo que hacen van a correr a los hermanos dicen y aquí se tiene que corregir bendito Dios y por eso algunos dicen si sí, ahí hay palabra de Dios y es cierto porque nosotros no venimos a hablar cosas como dicen cosas que, que no son fuera del orden de Dios aleluya Venimos a hablar la palabra de Dios, aleluya Si Dios nos pone una palabra, bendito Dios Yo espero, bendito Dios, aleluya Que no sea aquel, que bendito Dios, aleluya Ofenderlo a usted, yo lo que quiero Transmitirle a usted, bendito Dios Que podamos mantenerlo sano Delante de Dios, que nuestras mentes No se los vaya a estupir, que nuestro corazón No se vaya a turbar, bendito Dios, aleluya Que lo mantengamos esperando Como si hoy viniera el Señor en este día Aleluya, bendito Dios Gloria a Dios por eso sabemos, aleluya, bendito Dios, que en estos tiempos algunos ya no quieren, muchos, muchos en verdad se han desviado de la palabra del Señor. Muchos en realidad eh, han, han hecho a un lado, bendito Dios, la palabra, la palabra es viva y eficaz, la palabra lo hace a nosotros cuando nosotros nos damos cuenta. Que cuando estos hombres, el, el apóstol Pablo tenía un sufrimiento, a él lo apedraban, bendito Dios, aleluya. A él cuántas veces lo metieron en las cárceles, bendito Dios, a él lo azotaron y a nosotros no los hacen nada. No uno se puede dar cuenta a través, como dicen de la red cibernética, aleluya, que vieron, tal vez algunos lo han visto. De una persona que anda ahí con el megáfono, anda predicando, anda anunciando las buenas nuevas de salvación Lo agarran a latigazo, lo agarran y le dice, sí le dice pero al Señor también, lo, lo, al Señor también lo latigaron Aleluya y eso no es todo mi amado hermano, en otros lugares tal vez como dicen no pueden tener una Biblia Hay lugares, hay países que no pueden tener una Biblia que tal vez como dicen es como en los tiempos antiguos Bendito Dios, aleluya En la iglesia primitiva, bendito Dios, aleluya Que algunos como dicen se escondían Bendito Dios para poder eh, eh, en, lo, en lo oculto Quizás ahí, quizás en un lugar eh, secreto Estar hablando de la palabra del Señor Reunidos Y miren nosotros con qué libertad estamos aquí Miren aquellos lugares tal vez todos tierrosos Todos polvosos Y miren nosotros hasta con alfombra estamos aquí Aleluya Porque no todos los templos son así Gloria a Dios, aleluya Alabado Dios, aleluya Eso es lo que pasa mi amado hermano Hay veces, tal vez nosotros los podemos preguntar Tal vez por qué no recibimos la sanidad de nuestro Dios Por qué no, tal vez no, no recibimos la bendición de Dios Hay algo en nosotros Hay algo que tal vez y, y hace como dicen que esa bendición no descienda Le voy a hacer ver Cierta vez había un líder, aleluya eh, No en esta iglesia, no que en otra Y aleluya, bendito Dios la persona se acercó a mi esposa y le dijo, mira, le dijo, por ti no recibimos la bendición, le dijo. Y le dijo, ¿por qué? Porque los hacía ver que nosotros estábamos en pecado. Imagínense, imagínense qué idea de esa persona. Y le dijo, por ti no recibimos la bendición. Y viene otra también, y le dije, es cierto, por usted no recibimos la bendición. Y yo digo, la bendición cada quien aquí la viene a recibir individualmente. Aquí yo no vengo a recibir la bendición suya, yo vengo a recibir la bendición de Dios. Aleluya bendito Dios, imagínense esa persona y, y como dicen eh, si uno no está bien fundado Ese balde de agua helada quizás lo hace que se aparte y se salga del evangelio Y tal vez como dicen se va a no buscar las cosas de Dios no que tal vez al mundo Aleluya al ver como dicen de que tal vez esa persona le dijo mira que por ti, por ti, por qué por uno Si nosotros como dicen aleluya bendito Dios estamos es por la misericordia de Dios Dios es fiel con nosotros y los ha sostenido de pie hasta este momento, gloria a Dios, aleluya Cuando a veces nosotros venimos, aleluya, aún quizás allá cruzando, eh, aleluya, ese, esa montaña O quizás cruzando ese, ese río bravo, bendito Dios, aleluya, quizás venimos allá pidiéndole a Dios misericordia Le venimos diciendo al Señor cuando yo llegue a este lugar yo te voy a buscar Le hacemos promesas a Dios pero esa promesa no llega, Dios es fiel para nosotros Dios los promete y los trae a este lugar, los da bendición, los da un techo, los da comida, los da abrigo. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Bien, gracias, los olvidamos. Los olvidamos, somos desagradecidos con Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero eso es lo que pasa, mi amado hermano. Bendito Dios, Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es, fiel es, dice, el que os llama, el cual también dice, lo hará, bendito Dios, aleluya. Porque sabe una de las cosas. Cuando Dios los llama a un lugar, sabe que Él nos va a dar una salvación. Él tiene, dice, un lugar preparado para nosotros. Él tiene una casa una morada que se ha ido a preparar para nosotros Yo no sé tal vez la casa de aquí tal vez tenga O la casa de allá de algunos lugares tal vez tenga hasta agujeros Y tapando quizás ahí con chicle o tapando quizás ahí Bendito Dios los, los chorros de agua para que no los caiga Tal vez en la cama o en el ropero o en la ropa que no se los moje Bendito Dios, aleluya Pero Dios tiene preparada una casa, tiene preparada una morada para nosotros Bendito Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Dice que Él lo hará, dice Él no los va a dejar aquí en este lugar hay, hay, hay de aquel que se quiera quedar, hay de aquel que se quiera quedar al sufrimiento, porque va a haber un, un momento, aleluya, que van a desear escuchar palabras y ya no van a estar los predicadores, ya no van a estar, ya no va a ir iglesia de sana doctrina, van a haber tal vez como dicen esos, nada más de amontones, bendito Dios, aleluya, de amontones tal vez que en los cuales van a estar ahí, pero... Ya los verdaderos, los hijos de Dios, los que se guardaron en santidad, los que se guardaron en pureza. Porque dice que es necesario que también nosotros los guardemos en santidad para el Señor. Bendito Dios, aleluya. Que lo guardemos en pureza, que lo guardemos para Él. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que eso es lo que sucede. Que cuando nosotros lo guardamos, mire, recibimos bendición de parte de Dios. Cuando a veces nosotros nos damos cuenta, aleluya, que hay personas que han, han testificado y dicen, no, si a mí Dios me guardó de este, mire, fíjese que yo, me, yo me, me, me caí de ese lugar y mire a dónde estoy y mire cómo Dios me tiene, aleluya, si no puede ver un ejemplo, ahí tengo una persona, un pariente, bendito Dios, aleluya, ustedes saben quién es, esa persona, Dios hizo una obra, Dios lo sanó, Dios lo liberó. Dios hizo de levantarlo, usted sabe que el cráneo se le quedó sumido en su, en su cerebro, bendito Dios, aleluya. Y esa persona dice que Dios le dio la última oportunidad y ahora tú que me miras, bendito Dios, no se te olvide que Dios te ha dado la última oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque eso es lo que pasa, cuando los apartamos y los salimos, los vamos como dicen fuera de este lugar, aleluya, ya no hacemos de buscar a Dios, como dicen, para algunos se los hace aburrido, bendito Dios, aleluya. Se hace aburrido el evangelio. Ay, no, es que es que allí, como dicen, este, ya no pasan de los mismos coros, ya no pasan de la predicación, ya no pasan de, de hacerlos ver que tenemos que guardarlos, ya no pasan de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero, óigame, si la palabra lo va a, bendito Dios, a nosotros a hacer lo mismo, es porque tal vez estamos fallando. En algo los estamos fallando y Dios los está recalcando, haciéndolos corregirlos nuevamente para que nosotros volvamos al gozo de nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre Aleluya. Aleluya, porque eso es lo que sucede mi amado hermano Aleluya, gloria a Dios Eso es lo que pasa, que a veces cuando ya recibimos la bendición de Dios Ya recibimos y mire, para hacerle ver la persona Hace poco vino, vino a mi hogar Y mire, no se le distingue, pero nada, nada, nada de diferencia Tenía este su pomo de su ojo, lo tenía que le caía por acá por el por el por la mejilla. Algunos lo vieron, y ahora él ha quedado como si nada, común y corriente. Gloria a Dios. Dios hizo una obra. Dice la misma palabra de Dios que cuando él hace una obra, él la perfeccionará. Él no va a dejar nada media. Él no le deja nada media. Algunos, como dicen, no, pues, si ya me hizo el milagro, ya me voy a ir. Pero no, mi amado hermano. Esperemos la bendición de Dios. Esperemos la respuesta de Dios, aleluya, no cansemos de pedirle a Dios, aleluya, no cansemos de decirle al Señor que los ayude Porque es alguna de las cosas que tal vez nosotros podemos darnos cuenta, bendito Dios, aleluya A través del de salmista, en el Salmo 119, qué es lo que dice, ayúdame a guardar tus mandamientos, ayúdame a cumplir tus estatutos ¿Será que nosotros le pedimos al Señor esa ayuda? Mire, si nosotros le pedimos al Señor esa ayuda ¿Sabe cómo fuéramos nosotros? Nosotros no fuéramos así Fuéramos muy diferentes Porque mire, si nosotros guardáramos los mandamientos Y aún como dicen, si los mandamientos Siempre quebrantamos uno Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Eso es lo que pasa Siempre hay un mandamiento que siempre se quebranta Y aún dice, algunos dice y, y los mandamientos que no los cumples sí ¿sabe por qué? porque a veces deseamos el carro del amigo deseamos como dicen la, la vecina o el amigo la mujer del amigo del hermano, aleluya, bendito Dios eso es lo que pasa, gloria a Dios deseamos como dicen cosas en lo cual la misma palabra de Dios dice que no no tenemos ni, ni desear dice ni la mujer de nuestro prójimo, bendito Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya y eso es lo que sucede, gloria a Dios en lo cual hermano querido nosotros tenemos que estar Fiel al Señor Dice que Él es fiel para nosotros Nosotros tenemos que ser fiel con Él Bendito Dios Mire lo que dice bendito Dios Aleluya Gloria a Dios En Timoteo 2 Segunda Timoteo 2, 12 y 13 Dice Si sufrimos también reiremos Dice reinaremos con Él Dice Si le negáramos Él también nos negará Dice Si fuéramos infiel Dice Él permanece fiel Dice Él no puede negarse a sí mismo Imagínense Él no se puede negar ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios fiel y verdadero Porque Él es un Dios poderoso Que su palabra no tiene reversa hacia atrás lo que, ¿Sabe lo que tiene uno? Es reversa hacia atrás Que a veces nosotros los retrocedemos para atrás Los hacemos de apartarlos del camino del Señor Los hacemos, como dicen, aleluya, bendito Dios De no querer, bendito Dios, honrar a nuestro Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Eso es lo que sucede Porque a veces, bendito Dios Dios se, se permanece fiel Aún, como dicen, en la mañana, usted puede ver la fidelidad de Dios. En la mañana, en la tarde, usted regresa a su hogar. ¿Cuántos tal vez en el, hoy en estos lugares, en este momento, en este día, estos días festivos, usted ha salido y cuánta gente usted no ha visto accidentado en sus vehículos? ¿Cuánta gente tal vez no ha visto, como dicen, que tal vez, como dicen, porque andan ebrios, han chocado sus vehículos, han matado? Mire, uno se da cuenta que cuántas tal vez personas que hacen de salir ebriamente y Hacen los accidentes tremendos Matan a, la, a los esposos, matan a las hijas Matan a sus hijos, bendito Dios, aleluya Y eso es lo que sucede, y mire nosotros, aleluya Bendito Dios, ¿cómo estamos? La fidelidad de Dios lo sostiene a nosotros Gloria a Dios La fidelidad de Dios es para siempre Gloria a Dios, aleluya Eso es lo que sucede, mi amado hermano Aleluya, mire dice Hebreos 10, 23 Ya para culminar, bendito Dios, aleluya Dice, gloria a Dios Mantengámonos firmes, dice Sin flutuar, dice la perfección dice de nuestra esperanza, porque fiel es Él dice que prometió. Fiel es Dios. Fiel es Dios que se los quede en esa mente, en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que fiel es Dios. Dios no lo va a dar carga que nosotros no podamos llevar. Dios no lo va a dar prueba que nosotros no podamos soportar. Aún en la prueba dice la misma palabra del Señor que en la misma prueba Él lo va a dar dice la salida. Para que huigamos, si hay un pecado, Dios va a dar esa salida para que nosotros huigamos de ese pecado, bendito Dios, aleluya Gloria a Dios, eso es lo que pasa, pero como dicen algunos, no, dice, si ya, a todos modos, ya fallé, ya, ya lo hice Continúa en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, bendito Dios, aleluya Se mantiene como dicen, en lo cual eh, eh, vemos, aleluya, que personas ya no tienen el temor de Dios El temor de Dios se ha apartado y el temor tiene que permanecer en nosotros ese temor tiene que estar en nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque dice la misma palabra del Señor, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice, ¿verdad? Y no es, bendito Dios, aleluya, como dicen una excusa que nosotros vamos a ocupar, no, si Dios ya no está con nosotros, como no, Dios no se aparta. Aquí dice la palabra que Él es, Él es fiel y no puede negarse a sí mismo, nosotros somos los que hacemos de apartarlo de, de la voluntad de Dios. Muchos hermanos hay veces, aleluya, bendito Dios, como dicen, ya no quieren seguir, ya no quieren continuar, porque dicen, aleluya, bendito Dios, que tal vez eh, eh, eh, se les hace difícil, se les hace muy difícil, bendito Dios, estar en, en, en el verdadero evangelio. Algunos se dan cuenta, usted puede darse cuenta cuántas personas han testificado y dicen, no, pues yo estaba equivocado, tal vez están en la sana doctrina y se van para otros lugares y vienen y como dicen, quieren ser bautizadas en el nombre de Jesús, aleluya. Y eso es lo que pasa. Personas, como dicen, de, por decir así, de hueso colorado, se han crecido en el Evangelio. Y personas que se han ido a bautizarse allá con Jesús. Es lo que dicen. Y eso está pasando. Algunos, como dicen, se salen de este lugar y van a, van a parar allá, como dicen, donde, donde otras sectas. Bendito Dios, aleluya. Pero mire, Dios aún en su misericordia no ha cortado su mano. Usted está aquí en este lugar. Yo me alegro en una manera muy especial verlo. Si usted le ha prometido a Dios esa, esa promesa que usted le ha hecho a Dios, no se olvide. ¿Sabe por qué? De Dios va a obtener una gran recompensa, una gran bendición, aleluya. Porque Dios así actúa con nosotros. Cuando nosotros hacemos de apartarlo de Dios, aleluya, la mano de Dios también se acorta. Y el enemigo, como dicen, está atento para esperarlo. Y dice, no, pues si nosotros aquí... Eh, te estamos esperando para hacerte este Para celebrarte esto y esto y esto y esto Y, esto, y lo viene y lo vuelve Y hay una alabanza que oiga lo que dice Que triste dice es conocer a Dios Y que triste es volver al mundo A servirle a Satanás ¿Cuántos tal vez han estado dentro Cristianos que hay Que andan caídos por decir así Se han salido bendito Dios Y andan haciendo como dicen Y mira el diablo los tiene como payasos Como títeres ¿Sabe por qué? Porque no han hecho la voluntad de Dios eso es lo que pasa, uno se puede dar cuenta Cuántas personas se salen del evangelio Cuántas personas como dicen, caen, bendito Dios, de la gracia de Dios Dios todavía tiene la gracia para nosotros No perdamos la gracia de Dios, mantengámoslos en el Señor Mantengámoslos firmes, bendito Dios, aleluya Porque sabiendo, bendito Dios, que los tiempos que nosotros estamos viviendo Son tiempos peligrosos, eso es lo que yo le puedo hacer Ver, amado hermano. mire, dice el libro de Pedro, segunda de Pedro 2:9 dice, sabe dice en el sabe sabe el Señor dice librar dice de la tentación dice a los piadosos y reservará dice a los injustos dice para ser castigados dice en el día del juicio. Aleluya. Algo que le puedo hacer ver, el juicio se acerca. El juicio ya está a la puerta. Algo que tal vez nosotros no podemos entender. La Biblia dice que un abrir y cerrar de ojo Usted pispileye Un abrir y cerrar de ojo Solo dese cuenta Para algunos va a ser el lloro Y el crujir de dientes Para algunos va a ser demasiado tarde Ya como dicen Estuvieron en este lugar Y en realidad No quisieron Muchos van a decir Señor, Señor Ábrelos la puerta Va a ser demasiado tarde Señor, Señor yo estuve Haciendo esto para ti, yo estuve haciendo, pero no caminaba rectamente de Dios. Aquí, adentro, bien bonito, afuera, desordenado. Aquí adentro, bien trajeado, afuera, como dicen todos desgarrados, hablando vulgaridades, hablando pestilencias. Aquí adentro los comportamos, pero afuera como somos. Aleluya, gloria a Dios. Así, mi amado hermano, póngase en pie, no se ponga triste. Sabemos que la venida del Señor está pronto en